Chicos, estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Damage Y hoy, hoy os voy a enseñar chicos eh, Cómo mejorar el ping y reducir el input lag, vale Cómo reducir el retraso ese que tenemos al darle clic al Fortnite Para jugar mejor al competitivo Sé que este juego ya está un poco muerto después de todo lo que ha pasado Pero aún así voy a seguir subiendo tutoriales eh, Si tenéis alguna idea de qué puedo subir yo para mi canal de YouTube Decídmelo por los comentarios Y antes de empezar... No olviden dejarme por los comentarios cuánto ping tienes en Fortnite, me lo podrías decir y yo os diré el mío a ver cuánto creéis que tengo. Y bien chicos, eh, ahora os voy a enseñar, vale, lo que tenéis que hacer es muy fácil, simplemente este truco vale para los DPs, vale, para la gente de Play y para los de móvil y todo esto pues no, no podéis hacer este truco, pero pero sí que existen algunos trucos, ¿vale? Para estas plataformas. Y si la queréis, pues nada, suscríbanse a mi canal, darle a like a este vídeo para que os suba esos tipos de vídeos para estas plataformas, como PlayStation, Xbox, Móvil o Nintendo Switch. Bien, chicos, el primer paso que tenéis que hacer es iros a la cuenta de Fortnite, ¿vale? A Epic Game Launcher e irnos a los ajustes del Launcher. Una vez aquí, vamos a la punta abajo y mostramos la ventanita de Fortnite. Aquí le damos a los dos ticks y aquí directamente ponemos estos tres comandos que os he dejado. Los voy a dejar en los comentarios para que lo podáis copiar. Es guión land play, guión limit client ticks y guión no splash, ¿vale? Esto también hace que nos vaya a más FPS, se me había olvidado decirlo. Así que nada, estos tres tips es para el ping para el input lag y para los FPS. Simplemente nos bueno, vamos aquí, estará vacío, copiamos lo que tenemos en los comentarios, le damos control V, lo pegamos y listo, no tenemos que hacer nada más, no podemos ir e irnos al Fortnite. Y bueno chicos, una vez aquí en Fortnite ya lo estáis viendo que estamos listos para jugar, nos, mejor, nos irá a un mejor ping y a un mejor input lag. Chicos, se me olvidaba decirles también que les recomiendo totalmente usar el antimicro para este tipo de cosas, ¿vale? Para probar el input lag, cómo va a reducir todo esto. Y como veis chicos, eh, no tenemos nada de input lag, ¿vale? Tenemos muy poquito, pero muy muy poquito. Y no se nota casi nada y para el pin que tengo casi me sale el triple digger Y bueno chicos, para el pin que tengo no está nada mal, no tengo casi nada de input lag chicos Como veis chicos, eh, no tenemos casi nada de input lag, es increíblemente bueno esto Es que lo, lo, lo noto muy fluido directamente, es que lo noto muy muy fluido Parece que no tengo nada de input lag Bueno a ver, me estoy trabando un montón pero porque estoy súper frío, llevo como una semana sin jugar al Fortnite Llevo una pasada sin jugar al Fortnite, incluso más, diré ¿eh? yo Como digo, este juego está un poco muerto, pero... Y nada chicos, espero que este juego recupere un poco el aliento porque, de verdad Está muy, muy mal A ver, también os digo, os recomiendo todos estos ajustes de aquí, ¿vale? Os recomiendo totalmente quitarse las repeticiones, desactivarlas todas Y utilizar el modo rendimiento que es muy importante la pantalla completa también es bastante importante y la sincronización vertical pues desactivado. Y nada chicos, esto sería todo lo que les tendría que decir. Eh, espero que les guste el vídeo. Si es así, dejadme un gran like, suscríbanse si no está ahí. Se nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo truco chavales. Hasta la próxima. Adiós. Empty. The only thing I can see is my own suit And I'm getting stronger, step by step